Please don't fuck me, Ricardo Ricardo Please don't fuck me, Ricardo <risos> <No>, por... <risos> Ahahahah Don't pai, baby. É é o eco Ele não está mais aqui Olha aí, Ele apareceu <risos> Ai Deus. Dios ¿Qué hizo, eso, mano. Yo voy a pasar mal hoy, man ¡Hey, Echo! ¡Hey, Echo! ¡Gracias! ¡Thank you! Estoy ni preparado, la verdad, para, para estar filmando este vídeo ahora mismo O sea, ahora aquí deben ser las 10 de la noche ya Y nada, que hoy ha sido un día realmente para mí muy movido La verdad que no me esperaba, no me esperaba eso y estoy ahora mismo muy feliz. Voy a explicar un poco brevemente qué ha pasado. Resulta que yo la semana pasada vine aquí donde estoy yo en un pueblo y básicamente lo que, lo que pasó es que me enseñaron un vídeo de un tal Ricardo Milos bailando una canción y resulta que yo empecé a buscar a Ricardo Minos, porque me cayó mucho con gracia, lo tengo que reconocer. Digo, ese tío tiene gracia bailando y hace gracia al vídeo en general, ¿no? O sea, es normal que se haya convertido con meme. Y ostras, ¿cómo puede ser que todo el mundo haga bailar ese tío con otras canciones? cuando ha sido tan viral y pienso que se me merece una canción. Yo no soy el mejor compositor de, ni, de música, ni mucho menos. No es que casi sí. ni me pueda considerar compositor de música. Yo me considero un fan que me gusta mucho componer música, que tengo una voz horrible, pero, pero nada. Me gusta tanto componer música y también un poco cantarla, que digo, bueno, vamos a componer una canción. La empecé a componer pues ayer por la mañana sobre las 9. Sobre las 9 la empecé a componer. Luego la canté, edité mi voz un poco más grave porque si no suena un poco mal. Bueno, aún así suena fatal. Pero bueno, la edité un poco, a ver si suena un poco mejor con Esperanza. Y luego pues nada, uh, uh, pues, pues el mediodía como algo y me voy a filmar, pues nada, al lado de este pueblo donde estoy a, a, a bailar un poco y cantar la canción allí luego termino en una hora y media de grabarlo todo rapidillo por desgracia, porque tampoco no tenía mucho tiempo y por la noche pues empiezo a editar un poco el vídeo y eso, subo el vídeo por la mañana busco este canal de Twitch de Ricardo Milos y, y le digo al principio en inglés, ¿no? O sea, le digo como, por favor, mira este vídeo que luego he puesto para ti. Y nada, la de, de mí, le he mandado tres mensajes, no, no contestaba, y bueno, me ha ido. Y luego esta tarde paso por el Twitch a ver si también estaba, y estaba ya conectado ahí jugando al LOL, el Ricardo Milos, y nada, le mando unos mensajes. Como 7 o por ahí al principio y al final contesta y se pone solo de audio uh, el, mi vídeo de audio, o sea, tiene la pantalla grabando, el, su juego está jugando en este momento al log. Y luego me pone, pues, para que no lo vemos, co con solo filma el LOL y el de mientras, pues minimiza y está buscando, pues, el vídeo escucha como 10 segundos nada más de mi vídeo. Estaba ya un poco feliz, o sea, estaba feliz, pero estaba un poco triste porque me hacía mucha ilusión no que la pude escuchar un poco más de tiempo ni nada, yo mando por distintos grupos que tengo de amigos, de clase y eso, y compañeros, les mando, digo, hostia, muchas gracias por todo el apoyo que me habéis dado con este vídeo y finalmente les paso un mini vídeo, pues, de 10 segundos del Ricardo Milos en Twitch comentando, bueno, riendo, comentando, no, se ha, se ha, se ha reído de... De, del vídeo, o sea, se ha reído y es normal, o sea, es que este vídeo me gusta que se rían porque es que es para eso, es para reírse, o sea, no es más, la canción no vale nada, el vídeo menos, pero bueno, si es divertido me encanta que la gente se lo pase bien. <risa> <risa> <risa> <risa> que de... música Pues nada. Pues yo ya triste, digo, ya está, ya no, no puedo hacer nada más. Y cierro ya el Twitch y, y me voy. Y mis compañeros de clase, que son muy buena gente, la verdad, se si tiene que decir todo. Como todo el mundo, hay muy buena gente en este mundo, por suerte. Gracias a todos vosotros los que me estáis viendo. Y nada, y, y me dicen, tú, Erkon, uh, que, que ahora mismo está saliendo en directo otra vez en el canal. Esto al cabo de 15 minutos, ¿sabes? O sea, se ha echado la partida al LOL, al cabo de 15 minutos, dice ostras, que está saliendo otra vez por, por el grupo de WhatsApp de, de la clase, ¿no? De ingeniería e Informática. Y, y nada, yo estoy flipando y en el principio, pues, lo típico, ¿no? Ahora me, pensaba que me estaban haciendo una broma porque ellos debían pensar que yo me he inventado todo eso y que realmente les he pasado un vídeo fake montado y, y que me querían devolver el fake a mí para para decir, jaja, ja, como quieres que sea verdad? Esto es mentida mentira. Y me pasó una captura de pantalla ahí. Sí, sí, yo veo pan, todo el Twitch, podía estar todo editado y digo, déjame entrar rápido. entro rápidamente otra vez en el Twitch de Ricardo Milos juega al LOL o algo así. Do LOL eso, Ricardo Milos do LOL. Y, y sí, sí, aún lo pillo, que, que, está, que está con mi, mi videoclip. Bueno, llámalo como quieras, videoclip o, o cualquier otra cosa. Pero bueno, en el vídeo y, y al final hostia veo que, que al principio se ríe no sabe qué pensar de la canción tira para atrás y la vuelve a poner desde el principio cuando hago lo de 1, 2, 3, 4 para hacerme un poco gracioso y que tenga algo el vídeo porque si no no tiene nada y también lo de lo de, lo de Fuck, pues también lo hace con, con los dedos no ahí y, y le hace gracia estos, bueno estos mini símbolos que es lo poco que vienen de risa el, el vídeo y nada pues voy, voy terminando porque es que no termino nunca tengo más rollo que, que madre mía y luego pues uh, está flipando o sea flipando muchísimo es que no lo podía creer realmente y luego pasa a otra canción vale o sea escucha como dos veces mi canción con el vídeo y he puesto lo quita se pone una canción empieza ahí a bailar y, y luego yo me quedo, ya digo, Alexi, que sí, ya estará, o sea, ya, o sea, los primeros 10 segundos, luego que se mira dos veces el videoclip, arriba y abajo, y luego que se ya pone otra vez el juego, el lore, y ya pone otra canción de fondo, y yo ya pensaba, digo, ahora ya, ya estará. Y me dice, Ercon, no sé, gracias, yo estaba súper contento porque con el spam que le había hecho, digo, digo pobre, pobre Ricardo, normal, ¿no? Que, no sé ni cómo me dice gracias, porque él desplomeaba un poco siete mensajes. Por lo menos después yo le empecé a mandar gracias. I love you todos, que estaba súper eufórico. Digo, digo es que no me puedo creer realmente que, que le ha podido le llegar a él, ¿no? Y, y nada. Y luego baila una canción más. Y realmente, luego de, de poner otra canción, pues pone otra vez uh, mi canción y ahora sí que ya la baila el ahí un poco el la... Hey Twitchy, ¿cómo qué quedó que mandó un nombre, man? talk about about, uh, about Russia. Oh, Ricardo Milos is the best one. Two, ah, two, se liga na la música que el cara fez aqui, la mandó para mí. Please don't fuck me, Ricardo, Ricardo. Please, don't fuck me Ricardo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Espero que enjoy this song canción much como I do. gracias you todos. much, everybody. <laughs> tres, cuatro, Ricardo Milo Ricardo, por is the me One, two, three, four, Ricardo, four. me Ricardo, no me fuck me Ricardo, me <risos> Ai, Deus, eu esqueci o nome dele, velho. Se alguém é que eu atualizei a página. Tchupo Ricardo Menos is the best. Ricardo faz tu assim, ó. Ricardo, Ricardo, please. fuck me, Ricardo. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Mas é muito engraçado, véi. <risos> Ei, Deus. I hope you enjoy this song as much as i ai ai quase farto véi! ¡Ai, ai ai é, é o eco ele não está mais aqui ai ai o Johnny! será que você consegue mandar mensagem para ele que eu não sei mandar mensagem para él que eu assisti como é de dar exa né droga véi ai ai ai Olha aí, ele apareceu! <risos> Ai Deus! Que isso, velho! Mano! Eu vou passar mal hoje, mano! Ei, Echo, ei, graças gracias! Thank you! Que droga, mano! Que droga, velho! Ai, ai! Vai, eu vou dançar a última aqui e sair fora. Melos, Ricardo, Melos, one, two, three, four, Ricardo, Melos is the best. Oh. oh, Ana, começa depois da meia-noite e meia. Ricardo, please don't fuck me Ricardo, Ricardo, please don't fuck me Ricardo, no, no, no, no, no, no, <laughs> no. Ay, no. Song, no. no, no, no, no. no. Hope you enjoy this song as much as I do. Thank you very much, everybody. One, two, three, four, Ricardo Milos is the best. One, two, three, four. Ricardo, please don't fuck me, Ricardo. Ricardo, please don't fuck me, Ricardo. Chega, ¿es o qué? Preciso comer, véi. Ay, ay. Debo estar por aquí, então. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Es Deja aquí. Pues la verdad, que, que me he hecho muchísima ilusión. Y, y nada. Y eso es todo. Espero que os que haya gustado. Si habéis llegado hasta aquí, como dicen todos los youtubers, yo no soy casi ni youtuber ni nada, pero pues muchas gracias por haberme escuchado, que la verdad que, que todo el apoyo se, se, se agradece.